Hola amigos de YouTube, hoy día les traemos el nuevo sistema operativo de la Mac y lo vamos a descargar justo ahorita para que ustedes vean cómo es el proceso de la instalación en el Macintosh entonces vamos con la intro para empezar con el video pues para comenzar este nuevo sistema operativo nos trae un nuevo una nueva actualización y que nos va a mejorar lo que es el sistema de almacenamiento para no ocupar mucho espacio y para nosotros los que renderizamos videos y nos va a traer un nuevo, eh, ¿cómo se dice? una nueva rectificación para que el, el, la fluidez del renderizar un video sea más rápido, sea una experiencia mucho mejor a la que ya estamos teniendo y la computadora vaya mucho más rápido renderizando nuestros videos y entre otras mejores más vamos a pasar a la siguiente pantalla para ver el nuevo recuerden sistema que en operativo. nuestra página de facebook eh, ya publicamos todos los que serán compatibles a partir del 2009 y otros modelos del 2010 en adelante el sistema operativo no eh, pesa mucho por lo cual eh, lo podemos descargar con un buen internet dentro de una hora y con otro internet pues ya sea de una hora en adelante entonces convierte las fotos de, de Live Stream font, eh, para usuarios con efecto de este Live Photos. Encuentra la organización de las fotos más agradables. Ajusta el color y el contraste de todos tus fondos de herramientas de color y selectivo de curvas. la mejora la opción de Safari, descubre las mejoras en email para eh, enviar nuestros correos electrónicos desde nuestro Mac. El sistema de buscador, eh, la guía de mejoras de notas para lo que es eh, nuestros iPhones. Eh, te recomienda lo que es el nuevo Siri, eh, las músicas, iCloud Drive, con un poco de mejoras, almacenamiento de iCloud, una forma más segura. Eh, cambia de estar en HBC para hacer videos en 4K. Podrías eh, disfrutar de una mejor visualización de, de gráficos para que para los creadores de las APP. Entonces aquí podemos ver todo lo que nos va a traer. El Safari y lo que es Notas y buscador dentro de otras opciones mucho más. Entonces continuaremos en un rato. Una vez descargado el sistema operativo, que pesa exactamente 4.80 GB Recuerden que estos sistemas operativos de Mac son eh, gratuitos. Y fue lanzado el día de hoy a las 12 del mediodía. Regresamos en un momento. Muy bien amigos, hemos eh, regresado. Entonces eh, les saldrá así. Eh, recuerden y no olviden hacer la, el backup de sus archivos. Entonces le vamos a dar a continuar. Aceptamos aceptamos, ya que eh, solo es el único disco, entonces le damos a instalar, le damos a continuar, y nos va a pedir la clave, pondremos la clave, y dice la computadora se reiniciará en 23 segundos, voy a vaciar el basurero por si acaso, falta espacio, y recuerden tener de 9 gigas de, de espacio 9 gigas de espacio para que la actualización se haga correcta y la batería esté cargada entre el 75 50 o 100% o si es de preferencia mantenganla conectada al cargador vamos a cerrar todo esto de aquí para que el proceso sea mucho más rápido y eficiente entonces le vamos a dar aquí a reiniciar tenemos todas las aplicaciones quedará solo bien esta entonces eh, aquí dice cerrando las aplicaciones la computadora se va a apagar Ahí como podemos ver, para apagarse, para reiniciarse y hacer una instalación. Muy bien, entonces volvemos dentro de un poco. Un poco. y la computadora va a volver a reiniciar y esperaremos otros minutos muy bien aquí nos dice el tiempo que se va a demorar déjenme enfocar, ahí se está enfocando y va a demorar al menos de 41 minutos muy bien ahí está enfocado entonces va a demorarse al menos de 41 minutos aproximadamente estas actualizaciones las podemos hacer en el transcurso de la, del almuerzo o en la noche para tenerlas más preparadas. Entonces volvemos dentro de unos minutos. ya mismo acaba de actualizarse entonces vamos a ver el último proceso de reinicio o tal vez ya se prenda el, Mac. el computador para hacer los eh, siguientes procesos también a ver con qué cámara se ve mejor si se ve con esta estamos grabando a, a, en 4p en 4k perdón eh, nos comenta que le falta todavía 16 minutos más aproximadamente entonces eh, ya volvemos dentro de unos 15 minutos muy bien chicos eh, ya se ha actualizado entonces vamos a poner la clave para ver cómo está muy bien entonces lo que nos pide aquí es poner la clave eh, de nuestro de nuestro dispositivos a ver listo entonces eh, vamos a configurar el Mac volvemos en un momentito ah no es así ya no nos quedamos un rato vamos a darle a continuar un punto es que aquí está: eh, todos los archivos de tu computador se guardaron en iClub Drive. Eh, esto, esto será al menos 192.9 MB de almacenamiento en tu iClub. Vamos a darle a continuar. Algo que no me gusta de estas nuevas actualizaciones es que si tú para activar un Mac o un iPhone necesitas otro. Dispositivo Apple para el código o el código del otro dispositivo, entonces eh, háganmelo saber si a ustedes les pide en caso de tener igualmente dos tres dispositivos de esta compañía de la manzana. Muy bien amigos, eh, ya que tenemos el sistema operativo instalado, para que ustedes vean aquí está ya instalado el sistema y vamos a ver el almacenamiento nos comentaba que bajaba un poco y efectivamente ha bajado mm, alrededor de unos 10 11 gigas entonces vamos a ver eh, un poco de este sistema para que vean el cambio y nos comentaba que tenía un poco de cambios en lo que es fotos ya podemos ver edición de live streaming fotos y almacenamiento y en iCloud eh, vamos a ver eh, como pueden ver nos trae en nueva interfaz aquí tenemos lo que es para editar fotos aquí está tenemos más eh, como igual al sistema de, de live vamos a subir bajar ir editando nuestras fotos de una manera más armoniosa entonces le ponemos ok muy bien otro cambio que nos comentaba era de que teníamos un deo safari listo pues podemos ver que casi mantiene el mismo diseño vamos a ver lo que es el sistema de búsqueda entonces pues si sí, eh, ahí nos está indicando el sistema de búsqueda, otro de Siri Siri como podemos ver tiene el nuevo sistema eh, 3D que gira en el nuevo Mac igual que en el iPhone entonces está algo eficiente bueno, nos dio una hora de hoy de Quito. Entonces, ese básicamente son los cambios que trae este nuevo sistema operativo para mejorar lo que es la estabilización de los videos. Lo que es nuestro programa Final Cut Prompt de Apple. Entonces, este ha sido el video de hoy. Eh, denle like y comparten este video, activen las... La campanita para muy bien, amigos. Eso ha sido todo la actualización del nuevo Mac Oxierra para nuestros equipos. Y eh, les estaremos haciendo cómo hacer una actualización limpia y el rendimiento de nuestra Mac. A ver qué tal esto Entonces, eh, no olvide suscribirse, activar la campanita para las notificaciones. Y nos vemos en otro video